Poner, Neto Flow, tu amigo, que es tu amigo, Neto. Él es tu amigo y él te valora, hasta se parecen en cierto modo. Date cuenta, flaco, y pachá y Neto se parece miren, en el físico. Oye, oye eso ahora, Blanco, qué huevo ha puesto él. Eh. Eh. Eh, atención, parece. flaco, ¿se que yo me parezco al Pachá. Sí, ¿se, se parece? Eh, miren. Eh. Vamos a tener que poner una foto de Neto Flow ahí, Pachá. Se, lo que voy a creer, medio barrigo visto y lo yo tú sabes, medio. No, abrigo. no, no me venga a, a mí comparar con esa basura. Vamos ahora. a ver la disculpa, que pide el pachá, este. sí, el pachá. vamos a poner la disculpa que el Pachá ay, ay, ay. le pidió a Tony. A ver. Qué vergüe la vergüenza nacional, adelante, la vergüenza nacional. Ahora, luego de la disculpa, usted, de la vergüenza. usted va a llamar y va a decir: si sí, usted perdona al Pachá o, o, o es creíble, o, no, no. Es creíble esa disculpa del Pachá. ¿Sí o no? Ay, ay, ay. No, el pachó loco, un payaso. Eh, ahí está. 809-725-0505. Si ya la vio, mientras viene el video, usted puede llamar y decirle, ¿es creíble la, la, excusa, la disculpa del pachá? ¿Es creíble? ¿Usted sintió que lloró, que, que le dolió el sentimiento y todo eso? Atención al 809-725-0505. Mientras los muchachos van buscando el video. Tú lo viste en este video. No, es que yo no pido mi tiempo. Pero tú tienes que ver la disculpa. No, yo, no ahora, ahora yo lo voy a ver. Él está pidiendo su disculpa. el pachá. Lo único que yo no le encontré bien en es esa disculpa es que siempre quieren agregarle que, que yo ayudé, que yo di tanto tanque de gas, que yo di tanto, tanta nevera, que tanta estufa. Que, ta, no que Eso no va con el tema. Nadie está diciéndote, Pachá, que tú no eres un hombre servicial. Nadie está diciendo eso. Nadie está cuestionando eso. Lo que se está cuestionando aquí fue que tú hiciste un comentario racista contra Tony. Punto. No hay más nada. No, no me tiene que y mencionar. Yo no vi eso. No me tiene que mencionar. No, donde menciona el pachá, yo ni, ni, te, ni entro. Usted lo tiene que mencionar. Yo ni entro donde el pachá. Que dio una levera, que pagó una receta. Y lo dijo en el video. Que pagaba recetas, que yo no sé qué. Pero eh, como. Yo no, yo no vi el video eh. de, de, de donde él metió la pata. El video de un chico tenía antes de ayer, creo yo. ¿Qué pasó? No, no salió el video. No, sal, bueno, no salió el video. Lo que hay es que yo vi el video de Pachapi, no disculpa. Yo lo vi también. Y yo lo que creo, que para qué le agregó eso. Eso sí, yo, la lágrima, yo vi cuando lloró. Otro huevo y siempre llora. Que hay un, Él siempre llora. Es que Pachapi es un hombre sentimental. No, no, no, no, lo que pasa es no. que el pachá es sentimental. No, no, mira. el pachá de la Magdalena. Hubo un tipo que me comió. Oh, la más. Ma... Bueno, bueno, bueno. Vamos a escuchar. En el show del mediodía de mi amigo y hermano Iván Ruiz, para la cual lo desligo totalmente de mi alocución al show del mediodía, a Iván Ruiz y a todo el equipo de producción. Muchos se preguntarán: ¿y por qué el pachá Frederick Matías reaccionó de esa forma ante el amigo Tony Dalgrad? El pueblo parece por falta de conocimiento. Durante 13 años estuve elaborando para la cadena Univisión desde la ciudad de Nueva York, Univisión 41 y Univisión Radio, donde me acostumbraban a invitar a los programas de Pierta América, el Cándalo TV, la Tijera, la Tómbola, Sábado Gigante, Don Francisco Presenta, como presentador invitado. La deslealtad, la intracción, la puñalada por detrás, las zancadillas, estuvieron presentes de la mano eh, de esa persona. Donde nosotros durante toda una vida y muchos años hemos tenido que arrastrar ese dolor Y el pasado miércoles la ira salió del hombre y de la carne Cuando traté el tema de la póliza de las personas de color en Estados Unidos Eso de dominio público, ese no es el caso No voy a permitir que humille a la televisión dominicana ni a él ni a nadie. Si otros no han salido a de su defensa, yo sí. Porque nosotros hacemos buena televisión. Somos un estandarte ante Latinoamérica y el mundo de la mejor televisión que se realiza con todas y las limitaciones. Lo que no evoluciona muere. Hemos mejorado en el aspecto humano, hemos mejorado en el aspecto digital, tecnológico y mucho más. Una muestra de ellos es el crecimiento de color, visión y otros canales. Yo soy un hombre de familia. Tengo 25 años de casado con la misma mujer, tres hijos, por la cual Igor Martínez es pastor y profesa la fe de Cristo Jesús. Aprovecho este momento para decirle al mundo que yo lo perdono, que estuvo mal, que me excedí. Discúlpenme, perdónenme. El Paché es un personaje, Luis Federico Martínez es un trabajador incansable. Viajamos durante ocho años desde Nueva York a la República Dominicana a aportarle a la sociedad con ayudas de canastillas, que hemos entregado más de 30 mil canastillas a las embarazadas. Hemos llevado más de 800 embarazadas a dar a luz a la clínica Cruz y Minian. Hemos entregado más de 10.000 neveras, más de 15.000 estufas, lavadoras. Hemos comprado medicinas con más de 20... Mil personas se han beneficiado con operaciones, reconstrucción de casas, ayuda de trasplante de hígado, ayuda de trasplante de riñón, compra de recetas y mucho más. Tengo una hoja de servicio 30 años en la televisión. Hoy permítame decirle al país que no se puede juzgar sin conocer la verdad. Nadie me preguntó el porqué de mi reacción con el hermano Tony Andrade. Te pido disculpas, hermano, si en un momento dado te ofendí. Se acabó el jueguito, se acabó el relajito, está afectando a miles y miles de personas, trabajadores, técnicos y mucho más dueños de canales y familias directa e indirectamente. Si otros no han tenido la capacidad y la valentía que yo de ponerse los pantalones y defender la televisión dominicana, pues yo sí. No lo voy a permitir ni destino de nadie que humille la televisión dominicana. Ok, ok. Yo, de hacer un comentario de televisión, usted puede defenderla y usted está en todo el derecho de defenderla. Acompáñalo, señores. Sí, yo los creo... Muchachos. Un, un closó de que dos do pantallas, por favor, vienen en la cara de Neto Flow. Entonces, yo entiendo que de usted defender la televisión dominicana... Usted puede defenderla. Lo que no se entiende es que usted no debe hacer un comentario racista. El punto aquí es el comentario racista que usted hizo. No está bien. Ese comentario que usted hizo, no lo ponga tan señor, minimizado, porque no es un comentario minimizado. Cubre el señor, ese es el comentario racista que usted hizo. Entonces, cuando usted pide disculpas de esa forma, diga, mira, yo quiero defender la televisión dominicana. ya. La mamá, la mamá de lo ¿no? que está, de, La mamá de Pachá. Ya no, ya no sale nota de Google, mamá. qué raro. La mamá de Pachá siente vergüenza por lo que ella ha parido. ¿Sí? Con Freddy y Martínez. Y un hombre capacitado porque no es loco. Pero imagínate. pone un, Y quiere poner otro porque él pone un huevo. A lo buenas. A lo buenas. Buenas tardes. Dígame. Un saludo para Donny Nicanor De ah. parte de... De su tía Rosana. Ah, Rosana. Rosana eh. está activo. Sí, hey, tía de, de Nilsson y Canol, de Superbodega Candelario. Ay, fían. Ellos están fiando ahora. <risa> <risa> Se han buscado todos los cuartos, esa gente. <risa> nada, saludos para ella. Las personas comenten, si usted entiende esto, ¿o tú le creíste? Yo no le creo nada a ese hombre. Ese hombre... <risa> bueno. <risa> yo no le creo. ¿Y usted le cree? ¿Sí o no? ¿Sí o no? 725 0505. 05. Okay. ¿Es creíble? Por cierto, la gente que La ven... disculpa de Pachá. La gente que ven entre las redes sociales, no llamen a Telenor. Porque ustedes llaman cuando el video está en las redes sociales. No, Señores, Y es que eso lo es, lo es diferido. Es que tú lo pones eh. en vivo, eh. ah. Tú lo pones en vivo. Eso es diferido. Usted va a llamar ahora. A ahora. mí me han llamado. ¿Y tú no? Oye, yo cenando, de que tú no me coges. <risa> yo estoy en mi casa. Señores, esa gente linda que siempre están viendo desde de, de, de Vista del Valle, Los Espínolas, Helen Sánchez. Nah, Guazos, la hola, no, con el, no, vamos, no vamos ya. Ya no vamos. Terminó el programa, vamos a poner la entrevista de Mar B para finalizar de nuevo. Tienen, para... que, tienen que darle a seguir ahí a... ¿Quién? A Neto Flo para estar ahí. Sí. <risa> Tienen que ayudarme con eso. Ya, ya, ya él me compró la mascarilla. O sea, mi, que... mi 200, ya ustedes tienen que ayudarme con otra cosa. Neto, eh. tienen que llegar ahí para Chávez. al live. ¿A quién? A el Pachá. ¿eh? Eh, él no tiene mucha. Sí, cara. sí, sí, Oye, es blanco. Sí, sí, Oye. Sí, sí, sí. Claro, no. Vamos Pachá a poner vino... la entrevista de, de, de lo que falta el programa. Ya es la mitad para. Ok. Hello, a lo buenas. A buenas. ¿Tú le crees o no al Pachá? Sus intenciones. El Pachá para mí es un mal susto ¿Un qué? No estoy en tele... ¿Te del... no entendiendo. ¿Qué? ¿Hello? dígame ahora, dígame ahora mira para mí eh, eh, pasea, es una... televisión? parece que se está cortando de, de, de se trano, está cortando eh. Eh, se está cortando, tiene que parece que necesito, no hay señal o algo para el estilo nada, nos dejamos con Marvin esto nos vemos Hasta el lunes. lunes, el lunes tenemos una entrevista exclusiva el lunes, más detalles este fin de semana ahí, ahí, ah, ahí. Eh. Felicidades Neto, a todas las madres. Las, las madres, las mamacitas. A mi madre y a y la madre Neto Me encanta, me todos los días. Y todas las madres que nos vean a nosotros, porque hay muchas madres. No que hay, no hay no dinero, me <ríe> Bye.